El, el caso del, del textil, eh, para la producción textil hay eh, varios hallazgos arqueológicos en los valles centrales, eh, pues en el periodo clásico y posclásico, en varios entierros se han encontrado malacates, este, machetes, ¿no? Como, eh, pues también en la tumba 7 hay una serie de artefactos este, pues de esta naturaleza, y los entierros, en la mayoría de ellos, lo que dicen los autores es que, eh, son básicamente en tierras femeninos en donde se encuentran este tipo de artefactos que tienen que ver con la producción del telar. Y bueno, también en las fuentes del centro de México, pues hay un importante, eh, pues también trabajo del telar. Esta es una actividad prehispánica y pues bueno, también aparece en, en los registros, no en los registros tempranos. Y eh, también se habla de, bueno, hay una gran discusi discusión sobre las diosas del textil. Este aún no está como tan claro, sin embargo, varias uh, advocaciones pues tienen este componente de, del textil. Volvemos otra vez al tema femenino, ¿no? Y para el caso zapoteco, yo empleo en este caso el vocabulario en lengua zapoteca de Fray Juan de Córdoba de 1578, quien eh, afortunadamente para nosotros y nosotras, pues registra eh, múltiples vocablos asociados al textil. Y eh, bueno, el, eh, eh, la imagen que ustedes tienen en pantalla es un telar de cintura, para quienes no lo conocen, yo creo que todos eh, lo hemos visto alguna vez, eh, y bueno, ustedes van a encontrar a un lado el español y al otro lado zapoteco, este es un dibujo que me facilitó eh, Nicolás Johnson hace ya bastante tiempo y bueno, eh, a, a esta imagen pues le faltan algunos eh, algunos este bueno, pulir un poco más en términos de, me faltan algunos términos eh, digamos por organización en diseño para agregar, por ejemplo el duizil el, ¿no? este el, eh, que no es un no es, eh, el dúbisil, no es necesariamente cistle, es un, es un hilo mucho más fino que eh, se le llamó eh, hilo de pita, ¿no? que también es de isle, pero el acabado es mucho más fino que incluso se podían tejer. Y Entonces tenemos esta estructura que es el yaguiel que es donde se sujeta eh, pues la cuerda para eh, colocar el, el telar, montar el, el telar. Y eh, pues en esta parte tenemos el mecapal que es el que se sujeta a la cintura, entonces es de un lado hay un palo y del otro lado pues está la mujer eh, generalmente ¿no? este, que está realizando el, el telar de cintura. Entonces podemos ver que eh, este telar tiene los nombres en zapoteco, está bastante eh, pues conservado y vivo y tiene que ver pues con el uso eh, que se le da a o sea, todo, todos estos instrumentos, y eh, a diferencia, por ejemplo, eh, que he estado trabajando las últimas semanas, también joyería y temas de piedras preciosas, eh, en, en el caso nuestro, para el zapoteco chita, usamos muchos préstamos, no y en el caso del telar, es muy particular que se conserven, pues la mayor parte eh, de los términos, eh, de los nombres, se usan muy, muy pocos préstamos de este, del español, pues de hecho casi no, este para el, eh, para el telar de cintura. ¿no? Entonces, eh, eh, okay. la materialidad, pues eh, también eh, encontré información muy interesante, el... el, el la madera que se usa para realizar el telar de cintura, pues generalmente es el yazuga, que es eh, pues, el ensino de Oaxaca, y algunos en los últimos tiempos podemos encontrar telares eh, o instrumentos de telar, eh, muchos más sencillos que son en Yayur, que es vino chapense, eh, bueno, vino chapense, perdón, y eh, digamos como eh, ya no, eh, antes eh, la gente, pues eh, yo recuerdo que para mi abuela, el, el telar de mi abuela, pues se trabajó, eh, mi abuelo reparó y realizó algunos de, los, este, de sus instrumentos y eh, pues él lo hizo pues, manualmente, sin embargo, eh, también en el último tiempo es mucho más fácil solicitar este tipo de materiales a un carpintero. ¿no? La única pieza eh, dentro del telar eh, que tiene que provenir de otro árbol, que es el yagidi, es el bza. Que eh, pues eh, al ser un, digamos, un, un tipo de madera que es hueca, pues eh, necesite, eh, se puede pasar el hilo y entonces pues tener el, es mucho más, eh, pasar el hilo, digo, es mucho más ligero para el momento que, cuando se sujeta en el telar, ¿no? Entonces es, y no es pesado, recordemos también que pues es, es un material es un tipo de estructura que requiere cierto tipo de fuerza y, y como de echarse para atrás cada cierto tiempo, que eh, tener elementos pues ligeros contribuye a que el trabajo sea mucho más productivo y mucho más sencillo, ¿no? eh, El isle, ya les decía que es el duizil para sujetar pues la, los hilos y eh, el algodón generalmente eh, digamos ahora ya se hace seda y se usan otros materiales sin embargo este la preferencia sigue siendo el algodón de hecho también están usando ahora hilos pues artificiales este cómo se dice pues textiles eh, pues eh, artificiales se me olvidó la palabra pero que eh, sin embargo eh, digamos que en el caso de la región en donde ya ese ha vuelto ahora justo el pueblo pionero eh, en, en este tipo de telares, pues la preferencia continúa siendo por el algodón. Eh, para que podamos montar una estructura en el, en el telar de cintura, pues necesitamos esto que llamamos el taller, que es esta estructura que tienen aquí, que además nos permite eh, pues obtener unidades de medida. ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, la unidad de medida es el jeep, estamos hablando del hueso, ¿no? De este. No sé si me ven en la pantalla, pero estamos hablando del, del hueso y eh, esos huesos, eh, pues es la distancia que hay entre un, entre un palo y otro, digamos, para eh, hacer la, la longitud del rebozo, es decir, si quieres de siete, que es el promedio eh, de siete codos, digamos, eh, este, o más chico o más grande. ¿no? Vamos a ver cuáles son también los tipos eh, de lienzos que tenemos, ¿no? Eh, el, con el puño abierto o el puño cerrado también hay, hay una, hay una pues, discusión y también se miden pues, en cuartos ese ya es un préstamo del español hay gente que dice winny hay, hay personas que dicen boom ¿no? eh, como las unidades de medidas en donde empleamos pues, básicamente los dedos ¿no? entonces eh, ese es el tipo de medida que se asocia a, al rebozo entonces al rebozo, perdón, al telar de cintura. Entonces tenemos una estructura que se fabrica en la región, tenemos una unidad de medida que está basada en torno al cuerpo, entonces hasta el momento pues no necesitamos muchas cosas de fuera, lo cual, puede, lo cual pudo garantizar supervivencia pues hasta la actualidad. Digo, ahora no sería muy optimista, pero va mejor. Y bueno, también es importante señalar eh, y seguramente ya lo vieron, pero para el zapoteco colonial es importante tener claro pues, que el zapoteco funciona generalmente con un poseedor, ¿no? un, eh, pues a alguien que realiza el objeto, seguramente los lingüistas tienen una mejor descripción que yo, este, yo soy psicóloga, entonces para mí esto es un acercamiento pues nuevo, no entonces estoy usando otras siglas también como para que a mí me den sentido ya... De, con el tiempo pues las ajustaré a los términos lingüísticos correctos y adecuados. Y bueno, también en el por ejemplo, orina pues la nariz no puede existir sola sin que sea mi nariz, no y si existiera, que sería muy raro, pues necesita un prefijo de animacidad. Entonces tenemos este prefijo que es P o Pi, perdón. Eh, o pi, que es el que usamos ahora como b, como b o bu, ¿no? como aire. Y eh, entonces si los objetos no son poseídos, pues son animados. ¿no? Este, y bueno, en el análisis yo estoy empleando los que son los sustantivos, los que son los habituales, los que son los completivos, lo que es un estativo. Y bueno, ya eh, también varios lingüistas... Eh, pues nos han explicado que el zapoteco no funciona como en el español de pasado, presente y futuro, sino este, pues es, son completivos, son habituales ¿no? o es algo que es permanente. Entonces, pues nada más para ponernos en contexto. Y bueno, en el caso de la terminología del Yag, eh, del Yagiel, eh, yo desarrollé este cuadro, este es, este es el estilo de cuadros que les estoy proponiendo, pues es la búsqueda de la palabra, el léxico en zapoteco, eh, el, mi intento de atestación, y eh, pues cómo es en el zapoteco. Entonces tenemos, por ejemplo, que el Yagiel, que es este, de lo que estamos hablando, del telar de cintura, para... Eh, eh, oh, aquí tengo la, Bueno, para, para Córdoba era Jack chiquela y si se fijan el cambio ha sido muy mínimo. Seguramente, eh, no sé si eh, Ryan nos puede decir. Ellos seguramente dicen todavía dicen Yaga, nosotros decimos Jack y, y seguro han de decir como Yela o algo así. Ray. Sí, perdón, eh, para nosotros eh, es Yaga. Ajá. Yela, Yaga, Yagayela. Yaga okay. Sí, exacto. En el caso de Tanetse, eh, yo hablo el zapoteco de Tanetse, entonces le quitamos eh, generalmente, algunas veces, no siempre, eh, las últimas vocales. Y generalmente es la A. Entonces, este, yo, esto es lo que, lo que ustedes encuentran en este lado, que es la versión de Tanetse. Y entonces tenemos aquí, en el caso de Córdoba, pues solo eh, hemos perdido la A. Y en el caso de, de Ray pues no ha perdido nada. <ríe> no, solo la, la que por Y, por, por ¿no? O GIE, eh, también depende mucho de, de cómo se pronuncia Entonces, eh, lo que nos permite traba, eh, observar en el caso del zapoteco colonial con el zapoteco actual, es que... Eh, Muchas palabras aún se conservan y también cómo éstas han evolucionado, ¿no? por ejemplo, eh, eh, Córdoba tiene una entrada para peine de tejedor, que quienes tejen pues saben que, que no se usa un peine eh, para, para el telar de estructura y sin embargo eh, usan el ya o eh, si usáramos términos de peine pues usaríamos el yacupá. También tenemos el Yaga Penacate, eh, o Yaga tela, eh, que eh, es Yaga, estamos de acuerdo todos en que es palo, tenemos esto del P, que es pues, el perejito de animacidad, eh, tenemos Cana más y, eh, y podemos ver que por ejemplo aquí en Cana se parece mucho a esto que tenemos aquí, que es el can Podríamos decir becana o becan. Nosotros le quitamos las vocales y solo decimos can, pero el pecana y el can son muy, muy cercanos. Entonces, pues esta pieza es así como puedo identificar las piezas que él pone en su vocabulario con las piezas que encontramos actualmente en el telarrecito. Aquí tenemos eh, para tejedor o tejedora, tenemos el cuba dice o sea, coba, quela y el co nosotros lo hemos transformado como en en ru, no en r entonces es como el runayel no entonces eh, en, en Córdoba dice que el coba es el tirador o la soga ¿no? y el, el quela es el, el telar y, también otra cosa que tiene que ver con, con el algodón pues es eh, eh, con esto es carmenar el algodón, ¿no? que es como, carmenar es pegar, y Córdoba usa como tiquiña, la tiquiña y nosotros usamos quiña, y, yeah. entonces, ahí la variación es bastante, eh, pues, mínima, ¿no? igual eh, con la, pues, la vara de, de paño, la vara de paño, uno, dos, le pone Córdoba 1, 2, 3, que son las varas de paño que se encuentran pues al, a, en la parte del telar donde empieza a enrollarse, es decir, en esta parte donde conforme va avanzando el tejido, pues se puede ir enrollando el, el telar y eh, lo que nos permite ver que esa también la descripción para esta pieza que Córdoba usa es la medida. Entonces eso nos está dando el ancho del telar ¿no? entonces y al mismo tiempo nos da juntar, nos da voltear y nos da enrollar. Entonces, eh, nosotros usamos actualmente el bastor y el Nishi. ¿no? Algunos dicen Nishi-ni-i ¿no? o Nishi-ikia, ¿no? pues, pero son estas piezas que están al final y al inicio del telar. Y que son las que se enrollan y que al mismo tiempo son las piezas que marcan la medida del telar. Bueno, eh, para el algodón, ¿qué nos dice... Eh? Córdoba del algodón, el algodón pues es, eh, en Zapo, es Rila, ¿no? él nos da la entrada de Shila eh, y nosotros actualmente decimos Rila y eh, en realidad el término no ha variado mucho, sigue siendo algodón, ¿no? también nos da una entrada para, para pues esta imagen que tienen aquí que es como el capullo, que es como la flor, eh, de, de pues, no es la flor del algodón, pero es la pieza en donde, el capullo, pues por decirlo así, la flor, donde eh, brota el algodón. Que eh, ahora le decimos vir, ¿no? Eh, él, proponía, él propone una entrada que es pequichi, pe ¿no? Entonces es una composición de algo animado, eh, con casa. Y algodón. Entonces él está describiendo que esta es la casa del algodón. ¿No? Y eh, para las piezas que se usan para tejer el algodón, dice armas de algodón. ¿no? Este, y eh, este piaga, pues es llaga, ¿no? eh, árbol, palo, rila, algodón del telar. Entonces está otra vez describiendo. Eh, las piezas del algodón. También nos ofrece afortunadamente el término de tupir lienzo eh, o el paño al tejer, y él dice que es tipipia. Y eh, si hay varios hablantes de zapoteca aquí, van a encontrar que nosotros ten, eh, actualmente usamos bibia. Este, ti, y aquí el, ¿no? El bibia, ay. El bibia se mantiene. Aquí es la P por la B, pero es exactamente. B. La P cambia a B según un montón de lingüistas zapotequistas que son muchos más expertos que yo en este sentido. ¿No? Y eh, Manta generalmente, eh, porque además ofrece muchísimas entradas, ¿no? tenemos el ati y la ATI, y pues en general es ropa y paño y Manta. Y nosotros actualmente también usamos una palabra que es la entonces, eh, el ti por el ri y aquí nada más cambia porque en la, en la convención ortográfica que yo uso, pues le pongo la h, pero si fuera sin h, en realidad el único cambio sería la r, la r por la t ¿no? sería la ti, la r, se mantiene. Eh, la manta como eh, las que se cubren los indios, eh, él dice la dice la ti, ti, eh, yo encontré que actualmente usamos el Lari. Entonces, eh, si se fijan, es muy interesante que en, en el caso del algodón y en el caso del telar, los términos se mantienen. Es como la variación, son los cambios lingüísticos esperados, dijeron los lingüistas, pero eh, pues se mantiene. ¿no? O sea, el uso del el término no cuesta tanto trabajo encontrar. Eh, ir del presente al pasado, o del pasado al presente, porque pues son bastante semejantes los bocados. Y bueno, para el caso de eh, Lari también tenemos otros tipos de, de, de mantas que también nos permiten eh, pues saber qué tipo de mantas había en 1570, ¿no? Este, pues eh, la manta pintada, la manta de pluma, manta de red, ¿no? Eh, que es... Eh, ¿No? Ahora, por ejemplo, usamos, el, ellos usaban la villé, nosotros usamos la ARI más el color, ¿no? si es shnaz, si es gulag, si es gach, ¿no? ya A, cualquier tipo de color. Aquí el tema, el, el tema con el caso de la ARI, ya sí hay eh, que ser bastante cauteloso, si lo digo por mí, porque eh, puede ser ya A de color verde o ya A de crudo, ¿no? también eh, usamos esa descripción. La usa Córdoba y también la usamos nosotros para escribir algo verde, algo crudo, ¿no? lo relacionado con lo crudo. Eh, también había mantas de pluma, sabemos que el arte plumario pues en Mesoamérica era pues, bastante exitoso y bastante pues, importante también. Entonces eh, había un, eh, algo que le llamaban latitopi, la si lo usáramos ahora seguramente sería la ridubi. <ríe> digo no lo usamos pero... Es, eh, esta es una reconstrucción, ¿no? De cómo sería, en realidad no cambia porque topi, tubi, pues es, es pluma, ¿no? Y eh, en manta de red es, eh, todavía se, se usa, en, pues sobre todo, digo, no sé cuántos años tengamos aquí, el promedio, pero eh, pues la gente usaba su yosha ¿no? Ahora pues usa yosha para el campo, pero antes lo usaba también para transportar cosas, sobre todo los arrieros de un pueblo a otro. O la gente que vende, ¿no? Usaba mucho, pues, la red. Y aquí eh, también podemos ver quiche por Yosha. Entonces, este, eh, son bastante, bastante cercanos, ¿no? Y algo que se sigue haciendo eh, aquí, pues, no solo es la, eh, como la palabra, sino en este sentido es eh, que para que se pueda trabajar, pues, el, digamos, las fibras en el, a convertirse en una manta pues necesitamos engrudar el lienzo y engrudar pues se usa cal, ¿no? Este, hay quienes hacen agua de cal para el lienzo, hay quienes usan el agua del nixtamal, ¿no? Este, pues ya cuando retiras pues te queda el agua, entonces lo puedes usar también. Hay diferentes versiones, ¿no? Y eh, actualmente pues aquí sí hay un cambio que es el arillo, ¿no? Y es lo que le da como la estructura firme al lienzo, como lo pone Rígido. ¿no? También nos ofrece otras, eh, estas entradas, que, bueno, pues yo no tengo registradas ni, ni, ni ubicadas en el zapoteco actual, que tiene que ver, eh, que ver con manta como frizada, eh, mantas con labores redondas o ropa así, este, manta de cama, este, y bueno, aquí, eh, este, eh, manta de cordoncillo, como es este tipo de cordón, y bueno, la ari que es lo que les decía, este tipo de, de fibra, eh, pues del isla, que es mucho más fina que los mecatex que usamos cotidianamente, sino está mucho mejor acabado.